Ya va siendo hora de tener una masterclass sobre lo más lindo de la casa. O sea, yo. Y es que deben sacarse esa idea de la cabeza de que solo ronroneamos porque nos sentimos felices. Es mucho más que eso. La verdad es que nosotros.